Bueno, mis amores, tuvimos que cortar por algo muy raro que nos pasó ahorita Alguien vino y nos empezó a preguntar una cosa muy rara sí. y nos dio miedo Pero bueno, en la pregunta que te... Sí, nos quedamos así que... Ay. Pero todo bien, todo bien Sí, estamos, estamos jugados <risa> <risa> Literal Hablamos policía, dos segundos sí. Sí. Yo agarré mi celular <risa> qué... Sí Qué miedo Lo primero que uno hace cuando viene alguien es que Mi celular, ¿dónde está la ubicación? <risa> uno, oh. No, yo dije, se va a llevar la cámara De porque, rique. Pero, <risa> Ok, no, muy todo bien. Bien, todo bien Bueno, le voy a preguntar a Paola que, que si le ha pasado algo así peligroso, que se yo, en su trabajo Porque tienes a muchos perros cerca, ¿no? Sí, exacto eh, La verdad, eh, por tener temas de seguridad conmigo misma Siempre estoy pendiente de que los accidentes no sucedan Ok eh, este, Más sin embargo eh, me han mordido dos perros en los cinco años que tengo experiencia okay. Dos perros, así mordí así Uno me mordió acá este, Lo estaba peinando y, y pues no le gustó Y fue como, ¡Ey! Y yo, ¡Ey! Y luego, ¡Ey! ¡Sangre! <risa> y yo, ¡Uh! Pero no fue tan fuerte, si no yo me hubiese quitado no, sí, el taco O sea, fue como ah. Y este, la segunda vez este, Ahorita ya no no me acuerdo, creo que fue un dedito algo así, Ajá. como muy... yo estoy pendiente siempre okay, okay, claro. pero si sí, hay perros que tengo que son agresivos como tres clientes más o menos este, siempre les coloco el bozal ah. sí, siempre es importante que eso, sí. o sea, en la peluquería pues si el perro intenta morderme, bozal, listo o sea, okay. al primer mínimo, listo, bozal, no hay problema y sí, me ha tocado a veces que el perro es absolutamente ansioso y agresivo Ajá. o sea que el perro está ahí moviéndose que no quiere ¡Ah! entonces eh, en eso pido la ayuda del dueño okay. y a veces el dueño intenta calmarlo ¿qué pasa? cuando este, estoy en esas situaciones este, tengo que observar y ver cuál es la mejor técnica para yo hacer porque ¿qué pasa? el perro no me conoce okay. y estoy utilizando un aparato que vibra Ah, en sí. su cuerpo ah, Entonces, bien. claro, el perro, o sea, que vienes tú a hacerme a mí sí. Viene, o sea, es mucho estrés Para Y es entendible, perritos, claro sí. O sea, imagínense ustedes que te agarren Y te <risa> peleen el pelo, que te pasa? Sí, te va a morder <risa> Exacto, sí. por eso yo construyo En los primeros en prim, los primeros 10 minutos construyo confianza Este Si un perrito viene, bueno, le doy una golosina Si me deja Ajá. O sea, dependiendo, todos los perros son distintos pero por ejemplo en ese caso, este caso en particular, creo que te estoy hablando ajá, ajá. la señora este, me ayudó con el perrito, lo tenía le dije una técnica, tengo técnicas de sujeción ajá, de, de <risa> o sea, de mascota. que agarras a tu mascota, que la mascota se va a sentir segura y uno se siente seguro de lo que está haciendo porque la mascota está firme okay. y no le está sucediendo nada okay. entonces ellos no se pueden mover y uno está firme y nada le está pasando entonces ahí los perros son como ya, ah, pero ¿qué te pasa? y uno viene, eh, lo afeitas y el perro ok, no está tan mal Ajá. pero si no, gusta, sí, exacto, Ajá. como que la idea es que el perro se siente que bueno, no está malo ok y ya después que pase todo el proceso de peluquería y si el perro es muy ansioso pues lo bueno después de todo eso es darle algo positivo una golosina, cariño, lo que más le guste un juguete, no sé sí. porque claro, pasa ese nivel de estrés y andas tranquilo, no te preocupes, te portaste bien toma que tienes sí que sí, cool es muy interesante y pues sí. eso toma bastantes años para... de experiencia pues sí. aquí en Austria consideras tú que el tema, por lo menos en tu área, está bien valorado o, o crees tú, no bien valorado sino en el sentido de que eh, a lo mejor el precio, el servicio, la gente, los dueños de los perros eh, ¿Cómo decirlo? ¿Agradecen tener a un especialista en esa área que atienda a su perrito, que lo haga bien? Sí, sí yo creo que sí porque eh, aquí los que somos profesionales vale. okay. Este, Hay personas en el rubro, se puede decir que hay personas que tienen como unos precios muy económicos que por decirlo yo, yo los tenía antes y eso sí era un poco, este, pues La. era para darme de pronto a conocer uh. y tal pero yo ahorita mis precios tienen este un estándar y yo claro. tengo unos precios que valen lo que claro ahorita el hecho de tener una empresa tengo que pagar ahora seguro para mí impuestos, sola todo. sí este tengo que pagar los impuestos el espacio donde estoy trabajando eh, todo que si, sí, el champú eh, mis equipos, una tijera vale 100 euros, 120 euros, sí. 80 euros, una tijera. No, bueno. Y estoy con la, las cosas básicas, ¿no? Uh -huh. O sea, que trabajo muy bien, pero sí, me quiero comprar un montón de cosas que valen sí, sí, sí, el kit completo. El kit, <risas> sí, pero la peluquería es carísima. Uh -huh. Y claro, una peluquería eh, que antes era. 45 horas 60, sí. no sé Y tu sueldo pues, porque a veces eso también mucha gente No, me va bien en la empresa, pero la persona no le está quedando mucha ganancia Exacto Y no lo toman en cuenta el sueldo de uno mismo pues Porque claro. cuando eres independiente como tú Sí Tienes que poner tu sueldo, nadie te lo va a pagar Exacto Y eso es algo bastante que Sí veo que la gente lo valora Y que paga lo que tiene que ser Porque, y también es conocer tu trabajo Por eso yo por ejemplo, en mi trabajo la gente aprecia ver lo que hago Ajá, okay. Hay personas que no lo permiten, que no... Pero a mí sí es como, si la mascota se va a sentir más tranquila Que la persona se quede, para hay mí dueño. mucho mejor uh -huh. Y hay dueños que me han dicho Oye, este es un tremendo trabajo Ajá. Y uno, sí, sí lo es claro. Y antes era como ay pero por qué no quedó tan tan perfecto, ay por qué tarda tanto, ay no te puedes demorar una hora Ajá. pero cuando ven lo que uno hace es como uff porque lo tienes que bañar, mojar, todo sí, o sea, es usualmente lo peluqueo, baño, secado este. y claro, yo de verdad yo me dedico y trato lo mejor que pueda y que el animal se sienta en una espada sí, sí, sí, o sea, que se sienta tranquilo, no es como ta, ta, dale, ti, muévete Sí, Rápido, sí. no, o sea, yo quiero que se sienta bien y que esa experiencia de ir a la peluquería la disfrute y sí. que vuelva y no esté con ese trauma. Cuando le digan vamos a la peluquería donde va? la pues, tú empiezas a saltar. Sí, sí, sí. Se acuerda? perritos que pasan por ahí y quieren entrar. Sí. Imagínate qué asustes. Sí, sí, sí. No, no, yo llevé. Sí. Ah, qué cool eso, te imaginas. Sí, es muy bonito, Ajá. me encanta. Y tú, Hola. Aquí sí. te espero. Sí, y ellos salvan. Hola y después. Es como que me saludan y me dicen hola, ¿qué tal? Porque les gusta. Pero ya cuando saben que los voy a peluqueros, es como, ¡pum! Salió, no me gusta. Me ah, gustas no, tú, pero no la peluquería. Sí, no sí, me gusta. Sí, ha se sí, hace de sentir incómodo, ¿verdad? Es como ir uno a los ontólogos, a lo mejor. Claro. Sí, como, bueno. me cae bien el odontólogo, pero no lo que va a hacer. Sí, es que me acuerdo de que me pones una máquina vibrante, ¿qué y, pues, y también usas tijeras y todo, ¿no? Sí, tijera, máquina. Eh, hago servicio de stripping. Ok. Eh, trimming. Stripping, eh, el de mano. El de trimming, sí, que uh -huh. es como el del. Le quitas el pelo untervole, okay. eh, el ya, pelo vamos. muerto que está en el pelaje, en el cuerpito. Sí, de la... ok, ok. Todo eso. Wow, o sea, esto es un trabajo Paula es experta en la materia. Yes, sí. I am. Sí, sí, les voy a dejar sus redes sociales por aquí una vez más para que vayan a seguirla, pero vuelven al video, después de seguirla. Sí, eso. Y sigan viendo el video. Claro. Sí, sí. Eh, a ver, ¿qué más le podemos contar a la gente? Eh, yo veo también que, por ejemplo, eh, a mí me ha pasado que las personas dicen No, yo me voy a ir de viaje, me tengo que llevar al perrito ah, okay. este dentro de Austria, ¿no? Sí. Tú sabes, cómo, eh, fuera de Austria, pero tú sabes cómo es si te quieres llevar un perrito fuera de Austria A otros países de la EU o si es igual o... Creo que si estás dentro de la EU tienes que tener todo como tu, tu pasaporte Ajá. el pasaporte que te da el veterinario, que todas las vacunas están en regla okay. y si he visto por ejemplo en el OBB que es el transporte de, en el... Eh... un transporte <risa> gente que, que quiere si salir en de, el video sí exacto Ajá. un transporte que si vas en el tren Ajá. de una ciudad a otra los perritos van ahí normal, con su basal no, lo, no lo de, de ¿Me una cajita de esa no lo sé Okay, okay. Sí he visto, una vez vi a una señora, hay unas zonas del tren que son las rubes son, Ajá. O sea que nadie puede, o sea, no deberías hablar, todo sí, muy sí, calladito, sí. todo, todo como Hola. Y yo he visto que la gente lleva sus perritos ahí, los perros, y los perros como Felices que Ay, la... aquí hay paz ¿Qué tal? Guay, <risa> sí. que son literalmente... Un hijito más, un hijito sí. más Yo he visto que tienen hasta cochecitos para perritos Sí ¿Tú, tú en tu trabajo, por lo menos ¿Qué ha sido como lo más caro, sorprendente que tú has visto de cómo cuidan aquí a sus perros? Ah, yo creo que uno de los coches es lo más increíble Pero sí me doy cuenta de que sí está bueno para los perros chiquitos En verano, porque el pavimento es muy caliente, caliente. Y a veces le queman las paticas Ok, ok, ok Pero, por ejemplo, en la tienda eh, donde estoy o sea, hay de todo, collares, así de que sí, bellísimo este, okay. Helados para perros, Helado para helados perros. para perros Que uno mm -hmm. los hace en casa, Ajá. este, que más hay No sé, y un montón de cosas que tú no paras de... ¿Cuánto cuesta? O sea, si ¿sí es más caro que para un bebé humano mm, No lo sé, no. dependiendo de qué tan exclusivo quieras sí, hacer. O, sí, o sea, uno bien. puede conseguir cosas muy económicas, juguetes de perros pero si quieres algo que dure más, pues de pronto así ahí le inviertes un poquito. ¿Qué has visto? Sí, ¿Has visto en alguna casa donde hayas trabajado? Porque tú vas a casas también, ¿no? Sí, eh, también trabajo haciendo dog sitting, okay. este, que es quedarme en las casas de las personas y cuidar a los perritos. Ok. Entonces, pues ahorita me mudé. <risa> ¿Te has mudado a una mansión? No, no he ido a mi casa como en dos meses. Ok. ¿Qué tal? No he vivido en mi, en mi casa por dos meses. Buen food, sí. y bueno, estoy quedándome. Ahorita estoy cuidando unos gatos, después voy a cuidar un perrito. Sí, Antes okay. había cuidado a otros perros, y así sí, es que bien. verano también es como todo el mundo se va de viaje. sí entonces puedes pasar te dejan con la mascota, porque es lo que le decimos. No es que yo le, de verdad me acuerdo de una familia que se fue de viaje y le dejó como no sé si es comida duradera, algo así okay. al perrito y ellos se fueron. Aquí no, verdad, que ah, te no, dejan no, no, a cargo no. de tu perrito claro, te lo llevas Claro, claro Sí, claro. como a ti que te dejan en la casa tu perrito con todas las sí. comodidades Yo me voy con ese, o sea, yo no tengo animales ahorita porque es que lo que trabajo siempre tengo que ir aquí y allá no, okay. Si sí, mi perro no se porta bien con otro y bueno, yo ofrezco el servicio Y todos los animales que yo cuido son mis animales O sea, hoy, esta semana Hoy tengo mi perro que se llama Tal okay, okay. Y me lo llevo para todos lados conmigo Porque, claro. o sea, es lo importante, ¿no? Que sí. por eso siempre pregunto hey ¿me lo puedo llevar? Ok ¿Me okay. puedo llevar a mi perro? Claro A ese perro que va a ser mío A la tienda Y ya okay. este, la gente como Ah, bueno, sí ¿Se puede quedar solo tantas horas? Sí Si no, pues este, puedo pedirle colaboración A una, otra amiga que también me ayuda okay. a veces Y pues estamos las dos con... Con, con eso, eso, para que los perros siempre se sientan como si estuviesen con su mamá Acompañados y verdad. todo, ok, ok, wow Es toda una, una experiencia y tú has logrado como construir tu empresa, tu emprendimiento claro, en base a este mundo claro. Que yo no lo conocía para nada <risa> sí. Y que, que me pareció interesante pues, porque de verdad nunca conocía a nadie que trabajara en <risa> sí, hora, sí, siempre, sí. el Siempre máximo, uno escuchaba veterinario no sé, sí. pero Pero nunca me había puesto a pensar, ¿y quién se encarga de pelar a los perritos, de cuidarlos, de... Sí. Hay gente que cuida aquí perritos también, sí. pero que le pagan por horas, así, ve, pasean. Tengo amigos que también lo hacen. Sí. Pero bueno, qué chévere, tú tienes tu, tu empresa, estás emprendiendo aquí en Austria. Sí. ¿Ya tienes desde cuándo con la empresa? Eh, la, la hicimos al mismo tiempo. Ah, sí, Yo también. Sí, ah. tenemos como seis meses más o menos. Okay, que, okay, okay, o sí. sea, sí, como seis meses creo que tiene sí. la, la empresa. Sí, la mía también, desde abril por ahí. Exacto. Justo. O sea, no, 5 de abril de, o 9 de abril. ¿Cómo se llama Pet? Pet Bubba. Pet Sí. ¿Significa en español? Este, bueno, Pet de animal y Bubba era una de las perritas de la familia uh -huh. okay. de Venezuela. Entonces ella era la viejita más querida de toda la familia. Ah. Era gruñoncita, pero era. Ajá. Era el que te amo. Pero no me baño. <risa> Cada vez que le decían vamos para A bañarse, salía corriendo. Ay, que no. sí. El chavo. Sí, sí, sí, sí. Okay. Y bueno, este, quise colocar ese nombre en honor. Sí, claro, porque tú también eres inmigrante, ¿no? Vienes de sí. Venezuela y te ha tocado comenzar aquí desde cero, totalmente y, desde cero. ¿no? Y, y, has has hecho. Hecho fácil. y, o sea, para las personas que nos ven, que, o sea, este tal vez es un tema que en mi canal muchas personas les va a interesar y muchas personas también son inmigrantes quieren venir a vivir a Austria y tú eres también un ejemplo de lo que es inmigrar pues sí ¿tú qué le, qué le recomendarías a esos chicos que quieren venir a Austria y tienen sueños y quieren lograr lo que tú has logrado, por ejemplo? bueno, que busca lo que amas hacer uh -huh. y hazlo ah, o sea, sí. yo creo que Austria tiene miles de posibilidades para quedarse acá y tienes las puertas abiertas Solo tienes que buscar y esforzarte mucho en construir lo que de verdad quieres. Sí, es verdad porque algo que yo veo que tú has hecho es que tú armaste una experiencia. Claro. Hay mucha gente que se cierra, a lo mejor no. Yo estudié leyes como yo, yo soy abogado, entonces yo no, yo no lo hago así, no. Pero digo, yo soy abogado, yo solo voy a hacer cosas en esa área. Claro. Pero por ejemplo, tú a lo mejor un día se te dio la oportunidad en tu país de empezar a aprender de este mundo yo no quería hacer peluquería ajá, nunca okay. quise hacer peluquería okay. yo la primera vez estuve trabajando en una tienda de mascotas ajá. Este, yo era como, ay yo quiero llevar a la veterinaria a la veterinaria sí, sí. y después cuando salí yo dije bueno por lo menos la peluquería de pronto me ayuda a pandearme ay, por sí, ahí como quien económicamente, dice sí, y me enseñaron un poquito básico y mira pobres animales que empezaron conmigo porque claro no trasquilados <risa> sí. Trasquilado y bueno sí. pobrecitos pero ya después este me mudé a Colombia y en Colombia este estuve practicando más eh, intentando mejorar mis habilidades pero como no tenía mucho dinero era YouTube okay. cómo hacer la raza el perro sí, sí los tutoriales ¿Cómo? sí los tutoriales ah, de YouTube ves. me ayudaron y cada perrito yo ponía el video y empezaba por el video y así y claro practicaba porque sí. tenía perros constantemente sí y gracias a eso fue que este, esta experiencia, hice mi experiencia la y justo tal. aquí sí hice un curso Ajá. para yo saber cuáles son los estándares de la raza este, y ver cómo lo podría hacer más rápido y con una profesional porque o sea si sí estuve con profesionales antes como dos veces que me enseñaron unas cositas pero ahorita fue una profesional así que guau sí. y ya ahorita es como veo la super diferencia la entre diferencia. antes y... Porque... Es que también hay algo muy importante que no es lo mismo, por ejemplo, hacer una profesión en nuestro país y hacerlo aquí claro. Por lo menos hay mucha gente que me dice, no sé, un ejemplo, mi novio es arquitecto y alguien me dice yo estudié arquitectura en Venezuela y se si vienen aquí y el título a lo mejor les, les ayude mucho pero sí. también es importante que como haces tú, prepararte y hacer más cursos porque Acá. aquí hay leyes locales claro. eso, todo eso que acabamos de explicar en estos videos es algo que si uno viene sabiendo hacer peluquería y se pone de una, a lo mejor te metes en algo legal claro. sin darte cuenta claro. Claro. Sí, es importante como siempre sí. seguir aprendiendo y todo para hacerlo mejor como algo tan sencillo de que una cuchilla que es la más bajita, la que te deja el pelo súper bajito esas cuchillas solo lo utilizan los veterinarios Ah, entonces bien. si yo no lo sé y yo afeito eh, aquí abajo, puedo hacerle un daño al perro que aquí no está legal. legal sí. O sea, o Te por ejemplo sí, o por ejemplo en Venezuela hacen la estripación de glándulas anales O sea, que eso es como que le suben la colita al perrito y ellos tienen como dos glándulas Entonces uno les espicha y sale como un mal olor okay. Eso en Venezuela es legal Lo hace el peluquero. En Colombia también, pero aquí es ilegal No lo puedes hacer no tú lo puedes hacer, No lo puedes hacer, es ilegal, lo tiene que hacer es el veterinario Ajá Eso yo no lo sabía Es que todo el tema de salud aquí de un ser vivo es algo que no O sea, yo que tengo en el área de comida, es una cosa de que no, y tiene que estar así Y tío, porque es algo que tú puedes dañar la, la vida, la estabilidad de la persona Mira un perrito eh, ay, lleva ay, su es coche Es ¿Es su coche? ¿Es el coche sí, del Sí, es el coche del perro oh, Debería grabar Ay, miren, ahí va un perrito Les voy a mostrar el cochito oh, mire este sí. Ay, miren esta coche Ahí va, miren el perrito, ahí va Y miren la dueña ya antes que me vea y se molesta porque no. ¡Lleva el coche del perrito! Ya va, ya va, va a salir ¡Miren el coche! Ay, ¡Oh, Dios mío ay, viejito, Miren cómo va el perrito aquí ¡Qué cool! Chao. Ay dios, demasiada información. Todo esto ya. Ahora déjenme arreglar la cámara. Sí. A ver, aquí estamos sentados no. en un parque. Hablando de. Hablando de. Gracias. Un perrito vino. Sí. sí. Ay, yo no sé si salgo. Ya va. Me ver rápido, cualquier cosa lo lo corté. Sí. Ah, sí. Ok ¡Qué bueno! ¡Qué lindo sí. es un perrito! ¡Qué lindo! ¡Qué cool! Y todo tranquilita. Ok. Este... ¿Qué? Vamos a seguir. Ya. Ajá. Bueno, le hemos mostrado al perrito. Eh, ahorita vamos a ir... Y si vamos a la Junta de Sonorita y se los mostramos. Sí, se los sí. vamos a poner imágenes para que vean cómo es. Pero la señora va... ¡Guágete, <risa> pues! Regañando el perro. Y el que perrito, sí. que... ¡Oh, ¡Marico, ya! Sí, súper lentico el perro porque es viejito, y te lo Yo pensé que era un niño. Así es? los tratan. Ellos entienden. Yo porque no tengo perrito, nunca he tenido. Entonces... Yo he tenido muy poquitos perros. Tenía como dos. El último perrito que tuve ya está con mi, con mi papá. Ajá, ya. Sí. Con tu familia. Sí. Y no has pensado tener. Ah, bueno, es que trabajas con eso, ya. Sí, está. trabajo tanto que este pobrecito, o sea, yo tendría que contratar una pet sitter para mí. Sí, sí, sí. Lo que tú haces contratarás <risa> sí, sí, sí, sí. Porque es mucho. Demasiado. Mucha trabajo. responsabilidad. Y ahorita quiero dedicarme a cuidar a otros. Claro. Y aparte por este 24-7, estoy trabajando. Sí. sí. Hoy para. Tenemos tiempo diciendo, vamos a este día, vamos a este día, vamos a este Sí. <risa> por fin hoy. Ok, Pablo, voy saliendo. Tengo. Okay. Cuatro horas libres Sí, cuatro horas ya, <risa> vámonos No, y esto, estos videos están largos, pero se los voy a dejar así porque yo creo que es importante Cuando uno tiene un tema interesante que, le, que quiere saber No importa cuánto duro, uno se lo ve porque uno quiere aprender Y, y este verdad. tema de las mascotas es wow, súper importante Y créanme que también ni siquiera yo que vivo aquí lo conocía pues O sea, es algo que a sí. menos que tengas tu perrito, ¿cómo sabes de eso? No sé es como es interesante y es bueno tener es como en un solo sitio toda la información que necesitas. Sí, este sí, sí. ¿Qué significan estas reglas tú sabes? Sí, o sea, ah. son las reglas de cómo debes manejar a tus mascotas en, dentro de la casa. Este, por ejemplo, aquí eh, espera cuando está la puerta cerrada, que esperar a que todos los animales estén lejos o de indicarle a los las personas para que no se vaya a salir un animal porque aquí usualmente todos están sueltos. Okay. Este usualmente deberían estar sin el collar. Es, obviamente si hace popó en la zona Pues le retiras eh, Que se pueden saludar Entre las Entre las paredes okay. este, Que si ves que algún este, Animal está como eh, Peleando con otro pelea, Sí, o sea, debe estar pendiente De su persona okay. Que pues sí, prohibidos peleas okay. Básicamente no peleas aquí Y este que no deberían darle eh, Golosinas a los perros eh, o sea, uno si entra a un parque no le puedes dar golosinas A menos que le digas a la otra persona Ok y... Ahí va ah, a ser mira. Ajá Ay, Dios mío Tiene que ir parque emocionado, ¿verdad? <risa> este, que evitará que los perros hagan huecos <risa> es este ah. demasiado común Por cierto, y evitar que los perros ladren tanto Mucho Si okay. notas, esta zona está dividida y aquí pueden entrar algunos perritos y aquí hay otra zona Ajá. Y es porque de pronto hay unos perros que no son tan amigables Ok y los meten en esta zona que son un poco más pequeñas Ok, o sea, aquí irían como los que no son tan amigables Y aquí a lo mejor los que son más Exacto. Tienen más compañerismo Mira Exacto. ese que va ahí, por ejemplo sí. Y aquí solo entras con perros Si no tienes perros, no... ¿Para qué? Pues está no el parque pero pues como... ¿Para qué si no tienes perros? No. Ok, pero ok sigamos han implementado en varios parques Ajá. porque o a veces las personas que sus perros son un poco agresivos este quieren pasear sí. a sus perros y dejarlos libres porque necesitan entrenar su energía entonces claro esta zona es buenísima y hay un respeto y la gente pregunta hey será que puedo entrar ok es bueno con otros perros y claro o sea okay. eso es algo como unas cosas que hay aquí claro si poner. no empiezan las peleas de perro y todo y ok Interesante, mira, aquí están todos tranquilitos Haciendo su vida, No están ni ladrando, ni nada, pues ¿Y hasta qué hora trabajan Estos parques? Creo que es todo hasta las 10 de la noche Más o menos Ah, Están okay, okay. Sí. abiertos okay. Miren aquí vamos. Y si ven, ahí hay para perros y hay... Ahí al fondo Vamos a ir para que vean esto Por aquí Por aquí entras, o sea, estamos en plena avenida Hasta este parquecito y esta es la cosita para poner. O Está sea, en el otro lado, pero. Aquí están uh -huh. las bolsas. Voy a okay, una. ok, ok, Siempre las uso así. <risa> Entonces, aquí las bolsitas. Las agarras, ahí metes tu cosita y después la botas en el basurero. La botas donde quieras. Uh -huh. Ok, ya mira, ves. Pues aquí te indica cómo botar la basura y todo. Por si no lo sabes. Por si no lo Y aquí sale el estado de vino. Sí, ¿qué tal? ¡Wow! Sí, interesante, gracias Paola. Con Paola, no les voy a dejar todas las redes sociales de Paola para que vayan a seguirle. Y si conocen a alguien que viva, en viene y tenga mascotas y necesite apoyo con su mascota, Paola es la chica indicada. Aparte, habla inglés, alemán y español. Así que, o sea, oh my god, todas las ¿Qué me pasa? De, llámela que ella le va a entender. Llámela, llámela ya. Ya al 800 mascotas. Si te gustaría decir algo más o sea hay algo que creas que eh, bueno como dije antes los animales son una gran responsabilidad y bueno espero poder ayudarla si alguien la necesita eh, este, a mí me encanta trabajar con animales es mi pasión y bueno toda mi familia lo sabe siempre me envían fotos de perritos sí. me encanta y bueno, gracias por invitarme al canal, de verdad me siento oh, honorada No, no vale, más bien gracias a ti que por fin nos diste es como ese espacio sí, Ella claro. quería, ella sí quería, yo no la he obligado, creo <risa> No, de verdad que ha sido algo mucho que dijimos, esto es importante que la gente lo claro. sepa Porque, no, ahora bueno, o sea, hay información de todo aquí en Austria, pero el problema es que está en Alemán Sí Entonces junto con mi migrante que, ajá, pero entiendo Sí. pero de verdad que Paola, gracias a ti por venir al canal explicarle sí. todo a los seguidores, a la gente que nos va a ver claro. y yo sé que le va a servir muchísimo sí, espero que pues, sea de bastante información y si tiene alguna duda o algo pues pueden escribirme, de verdad sí, sí, ahí sí, en sí, las redes sí. les voy a responder les vamos a dejar las redes sociales por aquí sí, recuerden que, sí. que también tenemos un grupo de Facebook que es de ayuda para chicos que quieren venir a estudiar a Austria se los voy a dejar por aquí abajo, mis redes sociales, los de Paola también y cualquier pregunta pueden escribirla a Paola, de verdad ella los puede asesorar, les puede, ahí están su email, lo de su empresa, todo. Así que no dejen contactar a Paola. <risa> <risa> bueno chicos, gracias por acompañarnos en este video, esperamos que les haya ayudado. Y si conoces a alguien que le interesa esta información o le dé curiosidad de cómo es tener un perro en Austria, compártele este video y que nos sigan en nuestras redes sociales para apoyarnos. Claro. Así que bueno, nos vemos en un próximo video y espero que se encuentren súper bien. Chaito. Chao. Bye.